¡Hijo de la chingada, YouTube! Primero me reclaman el video por copyright. Luego lo edito y ahora no puedo poner la reproducción por chat bien. Al fin, voy a decirles que estaba aquí. Aquí mis, el querido Alexander L. Mercer comentó que en verdad creyó que se trataba de drogas. Así que busqué un poco y sí, hay un episodio en el que sí hay drogas. De por medio. Y tengo que decirles que me confundían en esos dos capítulos. El capítulo se llama Caramelos. En primero tenemos a una madre que ni siquiera como de doctor. Así el final punto es que esta madre sí se droga. En cambio su hermana, que es mucho menor que ella, le hace visitas constantemente quejándose del comportamiento de su hermana. Y la hermana es la hija es mucho más responsable que eso. pero qué importa. Es que no me gustaría quedarme sola en la noche, me da miedo. Pesadilla. Es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... es coco! ¿Qué, así? Sí, así, así. Luego de una incómoda, de, de una censurada escena donde una señora se droga, vemos el esfuerzo por falsificar una firma. Préstame tu cuaderno. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes una puma? Sí. Voy a firmar la tarea como si yo fuera tu mamá. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Ah, oh, sí. Aunque debo decir que después de este capítulo del arce de Guadalupe es cuando empezó el negocio de falsificar firmas. 10 dólares por firma en el colegio. No sé si también lo ocurrió o ocurrió antes. Sí, es como un garabato muy feo. Ja, no ha visto la firma de mi mamá. Entonces ahí vemos la problemática real. Todo inicia cuando la mamá decide entrar al negocio de las drogas. Así no va. No sueñes, yo trabajo solamente con mi socia Y no voy a trabajar por una cuota Para alguien que se va a llevar la mayor parte de mi dinero Dicho Arturo, claro que si tú demuestras Quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Bien, el punto es que luego pasa algo parecido a esta escena Es cierto que no se parece mucho, Ay, los muggles Es evidente que aquí hay un hechizo que oculta el verdadero aspecto del colegio Así que mientras la mamá discutía, ocurre algo curioso La Sigan queriendo esos caramelos que les gustan tanto Pues yo voy a seguir vendiéndolos Y ganándome mi buen billete Así que la chica tomó los, entre comillas, caramelos de su mamá Y... Los niños están drogados ¿Qué? Drogados, pero ¿qué les dieron? Tienen todos los síntomas de haber ingerido heroína. No puede ser. Que encuentran delicados aunque desafortunadamente uno murió. Pero tranquilos, no fue. No fue el mejor amigo de la protagonista porque era la protagonista. Aunque sí ha habido capítulos sí, creepy no, donde sí no, se mueren carangelo. algunos. Hay un capítulo donde intenta drogar a la profesora pero entonces el... Él compañero también le ingiere un vaso de agua y entonces se muere de daño cerebral. En serio si alguien no sabe cómo se llama este capítulo por favor escríbalo. Estos no son polvitos de caramelo directora. Esto es heroína. Tengo una duda respecto a este policía. Si cuando hueles la droga como solo olerla, ya te haces adicto. Este policía ya es drogadicto porque olió la droga directamente. Nunca lo sabremos. Así que pues la señora fue a la cárcel, pero si iba a espierce. caer, no iba a caer sola Así que la madre no luchona fue a la cárcel por 40 son años, son años son aparentemente son los son ladrones son también Y un niño un daño, murió Por cierto, creo que ese niño muerto es parte de otro capítulo, pero no lo sé, la mera verdad Oiga, llamaré más tarde ¿Qué demonios es eso? Ah, quería practicar pociones en casa y me he traído un poco de polvo. ¡Oh, Dios mío! Pero qué has hecho, al profesor ahí. Ay, mi hijo, eso venía después. No me haga quedar mal con producción, por favor, ya cállese. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos.